Responde que en primer término le demos una cordialísima bienvenida a País Andrés. Gracias. Está en su casa, señora. Gracias. Y es todo un placer recibir a tan distinguida personalidad del concierto diplomático de India. Gracias. Es, este, para nosotros todo un halago, una satisfacción, que si usted haya aceptado nuestra invitación y la oportunidad de encontrarnos. ...que está en la fiesta de la Patria Galcha, ...anteriormente habíamos usado la invitación... Uh -huh. de ...y bueno, es... ...una posibilidad que tenemos... Este, ...en Paisandú ...de demostrar lo que hemos logrado los que uh -huh. este, ...hacia donde un poco también apuntamos... ...y más en este momento... ...que estamos desarrollando una de las fiestas más importantes... ...que caracteriza no solamente a País Andú, ...sino que a toda la región... es la 48 octava edición... ...de la Semana de la Cerveza... ...que es todo un evento que esta noche va a tener usted con su pasaje por el premio ferial y por nuestro anfiteatro posibilidad de corroborar lo que yo le estoy expresando. Este, en ese sentido, bueno, eh, le agradecemos infinitamente que esté aquí presente, que nos esté acompañando, eh, acompañado también de una calificada delegación. Este, ya tenemos un vínculo también con él muy, muy importante. Y lo cierto es que como Intendente, es el plácito que tenemos de expresarle. Este, muchísimas gracias, sabemos que estamos robando tiempo, precioso tiempo, pero creo que es una muy buena inversión, de, por lo menos así como San José nos lo sentimos, de conocer estos pagos tan heroicos de Paysandú, que usted se va después a involucrar con su historia, en la medida que le demos este, lectura a los, a los tomos sobre la historia de Paysandú, que también se lo vamos a entregar en el transcurso de su que aquí en Paisal. Así que, bienvenida. Gracias. Vamos a ver si conocemos algo de lo que es la cultura nuestra, de lo que es la pujanza nuestra, de lo que es esa fiesta, y en definitiva, bueno, conocer la, la idiosincrasia y la costumbre de un pueblo que siempre está apostando <coughs> a nosotros. Gracias. Así que bienvenida. Gracias. Bueno, gracias, señor Intendente, por la por la invitación y por la presentación. Primero que todo, disculpas porque llegamos un poco tarde, este, se nos complicó el camino. Pero bueno, estamos acá muy contentos todos de estar acá, de, de presentar el, mi gobierno y, y también la embajada acá. Es mi primera vez acá en, en, en Paysandú y es un verdadero placer para mí poder estar hoy en esta ciudad. Eh, recién he llegado a esta ciudad, eh, como ustedes saben, eh, tengo varias tareas hoy eh, para cumplir principalmente pues, de estar aquí con el intendente y poder eh, tomar un tiempo para poder conocer el festival y la, la, la ocasión que, que, que me trae acá eh, para la semana de la cerveza eh, quiero agradecer al intendente su gran hospitalidad a recibirme hoy junto con mis colegas de la embajada eh, sé que hay muchos lugares más de interés para conocer aquí en Paisandú lugares industriales, eh, turísticos, culturales, pero lo que espero eh, hoy es volver eh, nuevamente con más tiempo, pero mínimo podré visitar algunos lugares hoy y compartir el festival y la, la semana en particular, día que nos trae la ocasión de la, la celebración de la cerveza, que es tan importante. Eh, quiero eh, también compartir y destacar que jóvenes de este departamento han participado en varios programas importantes de la embajada, incluyendo el último programa que pudimos organizar, que, que tenía como enfoque eh, el asunto de, de periodismo, y Georgina Kluwer, que no está Georgina, mírala ahí, que participó eh, y ganó. Entonces, eh, quiero celebrar eh, lo, el talento que existe acá en, eh, en Paysandú y, y obviamente el futuro. Que, que tienen, ¿verdad? Con periodistas como esta joven que, que, que se destacó eh, dentro de todos los jóvenes de la, del país y pudo participar y viajar a los Estados Unidos, y creo que, el, que, que le gustó, ¿verdad? Eh, bueno, entonces para los periodistas que están presentes aquí tienen futuro, una futuro colega aquí también. Este, eh, tanto para la embajada como para mí es un, en particular es importante conocer todo, todo Uruguay, he podido. Eh, viajar eh, por varios departamentos todo me traen una, un poco de sorpresa porque todos son muy diferentes muy particular, muy especial de su propia manera y este día estoy muy encantada de estar acá con ustedes aquí en Pasandú mi primera ocasión acá pero no creo que va a ser la última y le doy las gracias al intendente y a los colegas eh, representantes acá que, me, que lo encontré en Tacuarambó y me invitaron y yo dije, bueno, invítenme que voy y, y pude cumplir y la idea es Seguir volviendo y conociendo más y más de su, de su, de su tierra y su departamento y su, y su pueblo, que tan lindo, tan lindo que. Bueno, con eso, eh, si tienen preguntas, con todo gusto eh, les respondo. La posible Nuevamente, la institución de Misa Turista para Uruguay? ¿Cómo sí, está ese tema? Este, estamos progresando bastante con el Gracias, tema, eh, dado que. Eh, la idea sería ver cómo podemos llegar a un punto donde no es, no es, no es requisito para tener visado para viajar. ¿Cómo ha sido antes? Eh, pero ahora mismo lo que sí tenemos claro es que Uruguay uno que es uno de los países con más alta aceptación de visados. O sea, eh, eh, por ahora tenemos una aceptación del 97% de las personas que aplican eh, le damos visa de turista. Entonces es muy fácil recibir visa para Estados Unidos ahora mismo usando el mecanismo que sí existe. Pero lo ideal sería llegar a punto que no se necesita. Lo que, lo que esperamos es un proceso eh, eh, técnico eh, de, de, de seguridad y, y uno de los asuntos importantes es ver cómo Uruguay puede convertir, puede llegar a un punto donde los pasaportes que tienen ahora eh, lleguen al punto donde sean más seguros para, no, para poder eh, llegar a llenar los requisitos para poder cumplir con no tener eh, el visado de viaje. Este informe técnico también forma parte de la embajada, ¿verdad? Sí, está también dentro. Debe hacer Sí, bueno, estamos trabajando con la Cancillería Uruguaya para poder llenar los requisitos que son los que están encargados de poder hacer el ajuste con los pasaportes. lo ¿le tiene que ver con las exportaciones o con realidad en el tráfico comercial entre ambos países? ¿Cuánto ha mejorado o no? Todavía los Estados Unidos es uno de los socios principales de comercio de Uruguay. La idea sería ver cómo podemos eh, incrementar ese intercambio, y contacto comercial, por eso en últimos, eh, último, uh, un, tenemos ya un mes que estamos en proceso de, de, de, eh, de probar eh, la posible entrada de cítricos a los Estados Unidos, el mercado de cítricos tan importante para Uruguay y viendo un departamento como pasando en la región para ver si pueden, ¿verdad? ¿Pueden, pueden exportar cítricos a los Estados Unidos sin barrera. Estamos en una etapa de prueba hasta, hasta el 7 de abril, después del 7 de abril se va a determinar si se puede abrir el mercado de manera completa. Yo tengo esperanza de que, que el mercado se va a abrir, es una cuestión de tiempo.